Dentro de este especial, como les comentaba de Halloween, que bueno, eh, lamentablemente eh, se complicó un poco y está llegando eh, tarde para lo que son estas fechas. Pero bueno, lo importante es que llega, ¿sí? Tarde, pero llega. Eh, esta película me la debí hace rato, la verdad que agradezco, eh, como comenté, varias de las películas de este especial. Eh, bueno, prácticamente todas menos Frank and Winnie. Fueron elegidas por eh, personas en mi Instagram personal cuando pregunté sobre las películas para hablar en este especial Bueno, eh, The Thing fue una de las que me recomendaron Y agradezco porque la tenía en, en, en la lista de todas las películas que tengo para ver Pero por ahí colgaba como suelo colgar con prácticamente todo Incluso en cosas que me gustan, como, bueno, las películas. Y por ahí no la veía <ríe> nunca. Eh, y gracias a este especial la vi. Y, y eso es lo que agradezco, haberla visto. Eh, que me la hayan recomendado para este especial. Y, y haberla visto porque me gustó mucho. Realmente me gustó mucho. Este tipo de películas... Digamos que es el tipo de películas que me gusta, la verdad. Eh, cuando mezclan la ciencia ficción con, con el terror, yo estoy bastante adentro. Eh, nunca fui muy del terror, sinceramente. Eh, pero cuando hay ciencia ficción ya es otra cosa, es otro cantar. Eh, bueno, sin ir más lejos, o un poco lejos, al año pasado, cuando hablé justamente en el primer especial de Halloween, en este podcast, de Alien también eh, una similitud bastante grande con esta película porque ambas son de ciencia ficción ambas tienen a un bicho gigantesco que eh, está asesinando personas y eh, ocurren en eh, ámbitos similares eh, son bastante parecidas en ese sentido y son películas Casi de terror, eh, no son terror terror, pero están ahí, ¿sí? Son más ciencia ficción. Y al no ser tan fanático del terror, la verdad que tener otros géneros que se van mezclando y que hacen un poco más amena, digamos, la cuestión de que sea una película de terror, la verdad que me, me gusta, me gusta realmente. Eh, y esta película me encantó, me encantó por muchas cosas. Una de las cosas que me gustó... Eh, ya me voy a meter en detalles y ya voy a hablar de, de los puntos positivos, los puntos negativos, como siempre. Pero sin spoilers, una de las cosas que, que más amé de esta película eh, fue el hecho de que se usaran tantos efectos prácticos. Teniendo en cuenta también que estamos hablando de una película de los años 80, bueno, tiene sentido que eh, no se... Sé... Utilicen muchos efectos visuales eh, con computadora y todas esas cosas eh, Que se usan igual, hay algunas cositas eh, Pero muy poco Y los efectos prácticos claramente eran eh, un motor importante en este tipo de películas Y, y son muy buenos, realmente eh, eh, envejecieron muy bien la verdad que envejecieron muy bien e incluso creo que hasta dan más terror en algunos momentos porque los maquillajes que se utilizan para, para esos momentos son son geniales son, es una parte artística muy bien lograda realmente es algo muy bien logrado en, en cuanto a, a lograr Em, moldear a, a esta criatura a la cosa em, con, con estos efectos que hoy en día prácticamente se perdieron digamos la verdad o sea ya no se ven efectos prácticos en superproducciones porque en su momento no sé si lo fue pero hoy en día una película sí sería una superproducción y en una superproducción ver este trabajo en, en lo que sea, yendo a este caso en el monstruo, digamos, principal de la película, ya, ya no se encuentra prácticamente. Lo más cercano, y, y eh, literalmente lo más cercano, eh, porque fue hace poquito, y de hecho antes del especial eh, de Halloween es el episodio más cercano en el podcast, en Werewolf by Night tenemos a Man Thing, que está hecho en gran parte con efectos prácticos. De hecho, yo no sabía eso y cuando vi el especial, eh, pensaba, wow, qué real. Eh, la verdad que se ve muy bien. Eh, lo hicieron muy bien por computadora. Genial. Y cuando terminé de ver el especial, eh, encontré una foto del de Estrada de escena con muchas de las personas que trabajaron en, en ese especial, junto a Manzing. Ahí. En tamaño real. Y es un laburo impresionante. De hecho se nota realmente en, en, en lo que vemos de este personaje que está ahí. Realmente está ahí. Y yo creo que se tendrían que usar más este tipo de recursos y no tanto CGI. Porque realmente CGI ya es una cosa que cansa. Realmente cansa. Ver todo eso en, en, en la pantalla grande aturde un poco eh, eh, como que se explota demasiado yo sé que hay momentos en los que se tiene que usar no digo que no se use nunca más pero eh, creo que claramente no hay que, que explotar ese recurso eh, un ejemplo no me voy específicamente a, a esto a dar vida a ciertos personajes eh, sobrenaturales eh, si hay que mostrar un lugar, encuentren un lugar parecido eh, al que quieren representar, si es ficticio y si es real, bueno, y no pueden ir hasta ese lugar, algo parecido. Se puede, no es complicado. No pongan una pantalla o usen eh, efectos eh, computarizados para recrear un lugar entero. Eh, ese tipo de cosas son las que me joden un poco Y que claramente en esta película quedan de lado Porque realmente es un laburo impresionante en cuanto a efectos Y creo que es una de las cosas que, que más valoro Algunas cositas más también Pero bueno, en específico esto me, me ha gustado muchísimo y, y realmente en general es una muy buena película Así que si no la vieron, que probablemente no sea el caso Pero bueno por ahí no la vieron, eh, vayan a verla, la encuentran por ahí, eh, eh, yo no, no la encontré en ninguna plataforma, creo, creo que estaba en, en la plataforma de la manzanita, pero como yo no la tengo, eh, no, no la pude ver ahí, la tuve que descargar, eh, sí, efectivamente está en la plataforma de la manzanita, lo acabo de confirmar, eh, pero bueno, Saben descargar de películas, no es necesario que les explique, así que <risa> no hay excusas. Si no la vieron, pueden ir a verla. Si ya la vieron, se pueden quedar. Y si no les interesan los spoilers, también esto, como siempre les digo, sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va la película eh, The Thing? Que dicho sea de paso, es la adaptación de una novela corta de ciencia ficción, Who Goes There. Nos cuenta la historia de un grupo de científicos que está en la Antártida. Y que eh, se ve sorprendido por un par de científicos también, pero de otro país, eh, los científicos protagonistas son de Estados Unidos Y los científicos que aparecen en un helicóptero persiguiendo a un perro son de Noruega eh, Claro, lo persiguen al perro de una manera bastante importante, eh, lo quieren matar, lo quieren matar y el perro se refugia con los científicos estadounidenses en su base. Y a esto los eh, científicos noruegos no, no cesan eh, en su misión de matar al perro. Lo quieren matar, claramente lo quieren matar. Y en eso mueren porque obviamente los científicos estadounidenses se eh, querían defender. Eh, tenían a estos dos noruegos que estaban disparando a lo loco. Pasa, pero eh, más adelante vemos que el perro no era un perro cualquiera Este perro era, en realidad, la cosa Y a partir de ahí se va todo al carajo Porque este alienígena que copia a distintos seres vivos para poder tomar su forma e ir alimentándose Los empieza a acechar, básicamente, a todos Y los empieza a eliminar Básicamente eso, sí, dentro de la historia Dentro de los puntos negativos Algo que no me gustó tanto eh, A ver, lo pongo entre lo negativo porque como que no me terminó de cerrar del todo Pero, o sea, me gustó un poco, pero no tanto, digamos eh, Fue lo de el final El final abierto, ese final que queda ahí Nos da a entender que McGrady, el personaje interpretado por Cat Russell, queda en el final, sobrevive, junto a Childs. Nos dejan ese final bastante abierto, en el que nos dan a entender muchas cosas. Bueno, al menos yo eh, entendí varias cosas sobre ese final. Primero, que tranquilamente los dos, o uno, podía estar infectado por la cosa. Eh, de hecho, esto se refuerza eh, primero con el hecho de que Chiles había desaparecido, sospechosamente, minutos antes de, de este final y apareció de nuevo cuando se encuentra con McGrady después de una explicación bastante dudosa y se queda junto a McGrady y McGrady había tenido un episodio que nunca se termina de, de aclarar porque otro de sus compañeros en un momento lo deja atrás pensando que estaba infectado por, por algo que hace y... Y después eso quedó en la nada. De hecho, McRae termina siendo en algún punto el líder de, de, de este grupo. Y termina guiándolos en lo que tienen que hacer para poder sobrevivir. ¿Y quién asegura que no estaba infectado desde ese momento? Entonces, la película termina ahí, con ellos dos sobreviviendo a la cosa después de quemarla. Pero nada, es seguro, realmente Y un poco, por eso lo pongo como un punto negativo Porque un poco me, me, me dejó ese gustito amargo de Me hubiera gustado que se cerrara esto de alguna manera eh, Porque también, justamente, un final abierto es un final que te da a entender muchas cosas Y pudieron haber muerto los dos, ya sea porque la cosa los volvió a atacar Pudieron haber muerto los dos por el frío, porque ya estaban congelándose, imagínense, quedarse mucho tiempo más ahí. Por muchas razones, pudieron haber muerto después de ese final. Y queda ahí, queda ahí, simplemente queda ahí. Entonces me hubiera gustado que, que cerraran la historia de alguna manera, de la manera que sea. Si querían matar a ambos, bueno, matenlos. Eh, si querían matar a uno, bueno, maten a uno. Si sobrevivían ambos y se escapaban de alguna manera de ahí. No sé, eh, lo, lo que sea, pero me, me hubiera gustado un cierre. Eh, repito, no es algo que tampoco me haya arruinado la película, para nada, pero me hubiera gustado sinceramente un cierre eh, en la película. Y el otro punto negativo que al menos yo destaqué dentro de, de la película es el de solucionar fácil algunas cositas. En específico, algunas muertes Porque son muchos personajes sí, Es cierto que son muchos personajes Y matar uno por uno Crear, digamos, de alguna manera Muertes originales para cada uno Es complicado, lo entiendo Pero en algunos casos De hecho, a ver John Krasinski Igualito, igualito John Krasinski Clark, el, el que cuidaba a los perros eh, Muere por desconfiar de McGrady. McGrady se defiende y le dispara eh, Muerte sencilla Pero lo vemos Hay algunos que como que van Desapareciendo, después te dan a entender Que la cosa eh, los termina eh, Devorando o absorbiendo eh, Tomando su forma Porque por momentos la cosa como que toma Distintas formas Se ven caras ahí en, en su cuerpo en su especie de, de masa eh, y si sí, o sea, es obvio que, que hay personajes que morían no, no, no es necesario que nos muestren en pantalla de eso pero como que se los ahorraron por momentos y me hubiera gustado un poco más de profundidad en, en esos aspectos pero bueno eh, no es algo tampoco grave eh, Siempre explico que los puntos negativos tampoco arruinan eh, a la película o a la serie de la que hablo. Y también esta película tuvo cositas que me gustaron mucho. Ya lo comenté anteriormente, eh, no es necesario meterse tanto en la cuestión. Pero lo voy a recalcar nuevamente el tema de los efectos prácticos. Los efectos prácticos son una belleza. Realmente son una belleza. Eh... Lograr eh, lo que lograron con cada caracterización de la cosa, eh, cada forma que tomaba, es arte. O sea, realmente esto es arte. Mm, un arte <risa> espantoso, pero arte. En fin. Y realmente me encantó. Realmente es algo que, que me fascinó, porque daba terror. Y en un punto eso es eh, lo que se buscaba supongo yo quiero creer que era lo que se buscaba eh, y se logró perfectamente no solo eso, sino dar esa sensación de que la cosa estaba ahí de que estaba viva esto de, de nuevo los efectos prácticos logran que te creas que eso existe eh, y se logró de una manera Espectacular Posiblemente el momento Más Épico En este sentido Es en el que La cosa toma el cuerpo de Vance Norris eh, El coloradito Del grupo que eh, Bueno había dos coloraditos Otro era George que termina muerto eh, Por el lanzallamas de McGrady eh, Pero bueno Vance es eh, la imagen de la cosa, porque de hecho, eh, repito, no había visto esta película, pero como me ha pasado con otras películas, tengo escenas o imágenes eh, en la cabeza por eh, ser películas muy viejas, o ya con un tiempo, y, y bueno, por seguir cuentas de Instagram que hablan sobre cine, o por... Buscar distintas cosas, me termino eh, spoileando, si se quiere, eh, estas escenas y estas imágenes. Y una de ellas, la más icónica, por eso mencionaba que era la más icónica de la cosa, es la, la cara de Vance Norris eh, en dos momentos. Cuando se extiende de su cuerpo eh, como gritando y ya fuera del cuerpo con eh, las patitas de araña. Eh, ese momento en la película es espectacular Es espectacular O sea, esto de los efectos prácticos Se pueden ejemplificar de manera perfecta En esa escena Y también cuando eh, la cosa eh, Aparece por primera vez en, en la perrera Y va atacando a los perros Y aparece como una forma bastante rara eh, No recuerdo si era cuando se le ve Como la cara del perro, creo que sí Que también es espectacular O sea eso es... No quiero quedar pesado, pero es arte Realmente es impresionante eh... Y sí, volviendo a, a la escena esta de Advance eh... ah, Previo a eso El pecho se abre Y le corta los brazos al Dr. Cooper eh... el, el miedo que me agarró en ese momento Cómo me asusté No lo puedo creer Hubo dos momentos en los que me asusté mucho Uno fue ese porque estaba todo tranquilo, no eh, querían tratar de que Vance reaccione, y cuando el Dr. Cooper está intentándolo, eh, el pecho se abre con una boca gigante y unos dientes impresionantes y le come los brazos, así, de la nada, y es un momento que sucede, repito, de la nada, eh, y los efectos ahí también, o sea, na nada, me saco el sombrero. No tengo, pero me lo saco Es increíble lo que hicieron En cuanto a efectos en esta película La verdad, y que hayan pasado 40 años, y que hayan sobrevivido Tan bien el paso del tiempo Me parece algo realmente Increíble y para destacar eh, Y lo último, para destacar De esta película Que es algo que también que me gustó muchísimo eh, Y que por ahí no lo mencioné eh, cuando empecé a hablar sin spoilers, para no meterme con spoilers por las dudas, es justamente la historia. La historia, la trama, el guión de esta película está todo bien. Realmente eh, es algo que se manejó muy bien en la película. No es una película muy larga. Eso también me gustó mucho cuando estaba por dar Play, porque dura creo que una hora cuarenta y pico, eh, no mucho realmente. Y eso ya me gusta, cuando es una película que no es muy larga me gusta eh, Y además se, se lleva muy bien, es muy llevadera eh, Aprovechan muy bien el tiempo eh, que tienen Es excelente, la historia es sencilla porque tampoco es muy complicada Pero hay un punto que hace que esta película sea increíble Al menos en este aspecto y es el de la desconfianza entre todos los protagonistas. Porque claro, la cosa al tomar la forma de las distintas personas dentro de este grupo, nadie podía confiar en nadie, porque cualquiera podía ser la cosa. Y esa tensión que se respira ya a partir de cierto momento en la película, en donde ya está todo bastante claro eh, en cuanto a la amenaza que están enfrentando y lo que está pasando, de hecho el Dr. Blair... Eh, que después se vuelve completamente loco eh, es el que descubre, si no me equivoco, eh, todo esto y hace 2 más 2, 4 bueno, este bicho, este extraterrestre que nos está eh, acechando básicamente copia los cuerpos de los seres vivos y cualquiera puede ser la cosa eh, cuando se dan cuenta de esto ahí empieza el gran problema porque claro, se empiezan a ver entre todos y empiezan a desconfiar de cada uno. Y eso se aprovecha al máximo. Realmente eh, se aprovecha de una manera impecable. impecable eh, Y hay un momento en la película que ejemplifica de manera perfecta esto que estoy mencionando. Y es nada más ni nada menos que eh, el test de sangre. Cuando empiezan a ver... ...en la sangre de cada uno de los sobrevivientes, porque ya habían muerto varias personas... ...cuando empiezan a ver en cada una de las muestras de sangre cuál de las personas estaba infectada... ...es... ...una escena... ...impecable. Realmente impecable. Eh, el otro momento en el que me asusté, porque claro... Eh, ...McReady va con un alambre eh, previamente calentado porque... No lo dije creo La debilidad de la cosa era el fuego Por eso a ah, George Cuando eh, Termina siendo consumido por la cosa Y toma su forma McRae lo quema Y Avance cuando toma esta forma Bastante rara También lo quema Que ahí es cuando pierde la cabeza y se convierte en la araña eh, Lo van quemando eh, Para tratar de, de exterminarlo a, a este bicho Y para probar eh, si alguien está infectado hace que se corten el dedo cada uno pongan esa sangre en, en, en esta especie de, de frasquito eh, de muestras eh, que, que utilizan los científicos y ahí con el alambre como dije previamente calentado eh, empieza a tocar cada una de las muestras para ver si hay reacción, si no hay reacción claramente están eh, limpios, no están contaminados por, por, este, por este bicho, por la cosa, pero si alguna de las muestras reacciona, bueno, ahí tenemos a, al impostor, digamos. Y todo venía bastante tranquilo eh, en cuanto a cómo se maneja eh, el ambiente en, en, en el relato. De hecho, creo que para el momento en el que una de las muestras reacciona... Eh, al calor del alambre eh, Creo que ya estaban un poco más distendidos O como, guay, acá no pasó nada Listo, ninguno está contaminado Y me pegué un cagazo Me asusté de una manera Que no me la esperaba realmente Era obvio que iba a pasar Pero no me lo esperaba Y... nada Me, me encantó ese momento Porque además McRedy los ató a todos y el, el que estaba infectado estaba al lado de otras dos personas. Y las personas que estaban al lado... Claro, tenían la cosa ahí al lado ya eh, completamente manifestada. Eh, a los gritos. Y querían salir y estaban atados. Era como una desesperación impresionante. Eh, y nada, me, me, me encantó. Me encantó... Esa escena que define esto de, de la tensión que se maneja, porque está bien, es una película de terror y tiene sus muy buenos momentos en los que te asustás, en los que te tapas la cara para no ver, pero se maneja muy bien la tensión, bueno, eh, como pasaba en alguien que ya la referencié, esto de no ver al, al alien, no verlo prácticamente en ningún momento de la película, tarda en llegar en la película, eh, y aparece entre las sombras, muy misterioso, como que no se deja ver mucho, eso se replica también acá en cuanto a no saber en qué momento puede aparecer la cosa, entonces, eh, nada, me pareció eh, un guión muy bien llevado, una trama muy bien llevada y... Realmente el conflicto de, de la desconfianza dentro de, de la película, entre los personajes, eh, fue algo manejado de una manera impecable. La verdad, una gran gran película eh, de John Carpenter que eh, debería dedicarle en algún momento un especial. No ahora, no tengo tiempo. De hecho notarán que es un episodio bastante cortito eh, en comparación a lo que acostumbro a hacer, porque básicamente... Eh, tengo que grabar varios episodios y no tengo tiempo, entonces eh, no me quiero explayar demasiado Lo que no significa que no me haya gustado la película, todo lo contrario, me gustó mucho Pero bueno, eh, tengo que hacer episodios un poquito más cortos, al menos por ahora Para eh, tratar de salir vivo <risa> de todas estas grabaciones eh, Pero bueno, tendría que dedicarle en algún momento un especial a John Carpenter Porque tiene películas muy icónicas que no vi, claramente, pero sé que las tiene y estaría bueno dedicarle un especial con algunas películas de él. Y bueno, un detalle que encontré buscando algunas cositas sobre la película es que Juan Carpenter me río porque estoy en Letterboxd y puse el traductor automático en la página y me aparece Juan Carpintero. No es Juan Carpintero, es Juan Carpintero, pero bueno, <risa> nuestro querido Juancito Carpintero, eh, ¿será el apellido Carpintero o, o, o es Carpintero en serio? O, ojo, por ahí es Carpintero, o era Carpintero antes de irse al Cine, o lo siguió siendo después, pero bueno, importa. Eh, nuestro querido Juancito tiene un cameo, sí, además de dirigir la película, tiene un cameo como uno de los noruegos, no sé cuál. ...porque tenemos eh, archivo cuando van a la base de los noruegos... ...McGrady y, y otro de sus compañeros para saber qué es lo que había pasado... ...porque claro, se encontraron con dos noruegos en un helicóptero persiguiendo a un perro a los tiros... ...y es como medio raro, entonces van a la base en un momento para ver lo que pasó... ...se encuentran con todo un desastre porque la cosa había atacado ahí primero... ...de hecho termina contaminando al perro y ahí eh, se desata todo... Pero encuentran un video y algunas cosas. Y no sé si ahí estaba el cameo de, de carpinterito De Juancito Carpenter. O era uno de los dos eh, que estaba en el helicóptero. Creo que estaba en el archivo. En la base. No era uno de los noruegos que, que estaba en el helicóptero. Pero bueno. Eh, tiene su cameo. En la película. Efectivamente. Eh, y algo que no mencioné. Porque también... Veo acá que estuvo a cargo de, de la banda sonora de la película, junto a Ennio Morricone, genio Ennio Morricone, eh, que en paz descanse. Y la banda sonora también, me pareció muy buena. No la destaque, me olvidé de destacarla, pero ahora que, que lo recuerdo, eh, realmente la banda sonora eh, fue otro de los pilares importantes de, de esta película. Generalmente, siempre en las películas de terror para crear un clima pesado con mucha tensión eh, que te llegue a dar eh, miedo se necesita una banda sonora acorde y realmente la banda sonora de esta película es magnífica así que genio genio genio total bueno hasta acá mi reseña de The Think mi calificación es de 9 sobre 10 una maravilla de película la verdad